¿Qué ahí? En ningún lado puede faltar nuestro santo patrono. Hey guys. Hey guys. Hace un año me inscribí en un sitio que parece que es como judío. Se llama You Do You Ten? Whatever. La cuestión es que este servicio te manda una pregunta durante 10 días Y cada pregunta es como para reflexionar en lo que hiciste en el año Y cómo ver lo que se te viene en el futuro Ayer me llegó el mail con mis preguntas del año pasado Fue cuatro igual, fue cuatro igual Porque algunas como que no había olvidado qué estaba pensando hace un año Y las cosas que también veía para este año Este es el blog 337 de un blog de sauce Y ya está el Tomás <risa> Jueves 6 de Agosto voy camino hacia Ida A una nueva reunión mensual de Ixda, Porque vamos a planear lo que sería en el mes Está entretenido, me gusta ver a los cabros, me gusta hablar de... usaría, gusta idea, puso uso y diseño servicio Está un poco flojo con el podcast, pero eso tiene que acabar Cayeron. Se le cagaron y le justo. Se ha su tarabando. Es como. Sí. <ríe> que se hace, Niño? Es que por eso, ahí en. No sé si Nikon Sí, esta <bordando>, idea. <ríe> sí, <ríe> <por> <ríe> sí, Bordano, sí, Bordano. La insignia de Nikon. Hoy estuvo en la interfaz. Si se termina otra reunión de Insta, para los que te preguntan casa con Estos. Sí, pero sería un buen momento para.. Oye. Pregúntale un árbol. Bueno, ustedes respondieron al pedido de que me recomendaban traer al blog. Ustedes dieron muy, muy buenas recomendaciones. Jorge Eduardo me recomienda grabar un, las citas que tengo con Ross. Lo único que puedo decir es que puedo eh, mostrar ciertas partes de la cita, ¿no? Porque si la grabo toda, en realidad esos videos no estarían, eh, no pertenecerían, me lo bajarían de YouTube. Vale, su dice que tengo que mantener las secuencias de música y estilo eh, Creo que es algo estil, del estilo de un blog de Sauce que a ustedes les gusta mucho Y eso tengo que trabajarlo un poquito más Pero ando en búsqueda como del, del, del contenido, de la medula Hashtag, todo por un win También conocido como Jet Marte Que todo esto tiene su propio canal de YouTube Vaya a verlo ahora En donde hace streaming de videojuegos Y además tiene su radio, World Wide Radio Punto .fm me recomienda que, que muestre más Santiago y en volada, porque dejarlo hasta ahí, eh? como mostrar más Chile, mostrar Chile a través de los ojos de un blog de Sauce. Dice que también sería bacán meterle cultura chilena a este blog para mostrárselo a las personas que venden desde afuera. Es algo que me va a costar un poquito más, pero podría empezar con Santiago y Valparaíso, porque no. Así que vayan a ver el canal de YouTube de Jet Natalie Yáñez me recomienda centrarme en un solo tema, es algo que muchos me han recomendado, Astroblog me se ha vuelto majadero con el tema, que elija un tema, que hable de ello, que, no sé, es cierto que este blog habla más como del desarrollo personal, de la creatividad, pero tal vez, tal vez tomar algo de esos temas y, uh, nada, listo, de acuerdo. Daniela Ayala solamente me deja un corazoncito, porque mi hermana ahí me quiere. Seba Marín me dice que traiga un poco del podcast al blog. De repente tener mini entrevistas con personas que eh, tengan que ver con el, el, lo que estoy hablando yo. El desarrollo profesional, la productividad, la creatividad. Compadre, le tengo una premicia. Estoy trabajando en algo. Se viene. Daniel Ibacache se suma al que falta un poco más de calle. Majo Morales también me recomienda más recomendaciones de lugares para comer. Recomendaciones de locales, recomendaciones de comida y, por qué no, nunca sobran sus timelapse Loquillos. Además, Majo Morales me deja preguntas para el Paua. Comida favorita de esta temporada de Ciuchera. El choripán, pero por sobre todo... Los anticuchos. Mejor o mejor el recuerdo de las fiestas patrias. Hmm. Cuando chico era súper malo, súper malo para eh, elevar volantín. Entonces lo que hacía mi tata era como amarraba una bolsa a un hilo y ella ese hilo lo tiraba un, un, cor, un corcho. Después tomaba ese corcho y lo tiraba por encima de los cables y eso me permitía ver volar la bolsa encima de los cables. Pero yo acerqué volantín. El recuerdo más bonito que tengo de la época de su chida. Si me gusta comprar volantines siempre fui muy pero muy pero muy malo, por lo cual no lo disfruto. Tendrá la semana completa de vacaciones, no. Pero puede que tenga una salida. ¿Ah? Bueno esas fueron sus recomendaciones y preguntas. Muchas gracias porque estoy muy de acuerdo con básicamente todas las, las recomendaciones. Pero y hay cosas que le falta a este blog, hay cosas que yo sé sí, que ustedes les... estamos hablando de lo mismo. Eso es bueno. Pero siguiendo el tema de las preguntas, me llegaron las respuestas que el sauce del pasado dejó en su momento. Lo primero que me llamó la atención es que dos preguntas del futuro que me hice en septiembre pasado, una no la pude responder y la otra la respondí bastante a medias. Lo demás fue básicamente un poco más de lo mismo, de que lo que más me marcó el 2017 fue mi accidente de tránsito y que en verdad estaba en un momento en que no lo estaba pasando bien. Pero también me hizo recordar ciertas cosas que... Había olvidado cosas que en verdad me duele haber olvidado. En una de esas respuestas habían ciertas promesas que yo me iba a centrar en ciertas cosas y que lamentablemente, como que lo olvidé un poco. El comienzo del año empecé haciendo muchas cosas por mí y para mí, a medida del, de que ha pasado el tiempo, como que le he ido dejando botada. Me llama la atención porque es algo del que el Samsung pasado tenía súper presente. El día estaba sin somatizando en estas cosas, en el blog, volver a fumar y un montón de cosas más, pero eh, puede sonar un poco pucha, mala onda, latoso, como bajón, pero me tiene súper contento, me tiene súper contento porque me dio la oportunidad de recordarlas y en verdad darle prioridad a eso. Así que nada, es solamente llevar a cabo el lema de este blog, hacer que las cosas pasen o dejarlas pasar y que siento que no lo he estado aplicando mucho. Bueno, para ustedes es un sábado de Pagua, cosa muy rara, pero bueno, este vlog ha estado muy raro. Para mí, no sé si ustedes. Nos vemos en la próxima entrega, esperando que este sea un episodio lleno de Santiago, lleno de recomendaciones para ir, con mucha edición y con mucho, mucho estilo. Pero no sé, porque con el sauce del futuro, puta, nunca se sabe. Este fue el vlog 337 y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. ¿Qué tal la reunión, bots, Pésima. Vecina, gente que me cae mal, gente que no tiene idea de lo que está haciendo, lo que habla y dejan todo cochino mío no puedo decir. <risa> <risa> Mira, cómo me no agarra. Porque dejamos todo cochino. ¿Qué? ¿Dejaste una taza sucia en mi puesto? No, tú me la entregaste sucia. <risa>